Yo he recibido una carta, yo también la he recibido ¿Y qué es lo que dice la carta? La carta dice lo que dice Desde el corazón la he escrito con lágrimas de sangre De mi puño ha nacido el texto de mi alma noble Global. Te lo digo a ti, a ti también, os lo digo a todos Amigos nuevos, os lo canto para divertirnos ¿Qué significa energies? Con humildad elevo mi canto como un himno Alguien tiene que dar el primer paso, es lo que hago Todo ciudadano que rechaza la autoridad Que rechaza las técnicas del de sistema Y que a continuación libera su potencial energético Quien participa de nación global Todo ciudadano que no admite la brutalidad admite el chantaje del de sistema y que a continuación libera su potencial energético quien participa de nación global todo ciudadano que practica el diálogo que practica la pluralidad de ideas a continuación libera su potencial energético para expandir los dones y por eso los talentos particulares se manifiestan en sociedad Queremos hacerlo dar el primer paso manteniendo la integridad Metodo Energis considera la vida Experiencia grata llena de misterios y por eso los talentos particulares se manifiestan en sociedad queremos hacerlo dar el primer paso manteniendo la totalidad Método Energis considera la libertad Sirve para mejorarse uno mismo Y por eso los talentos partículas. Los participantes de Nación Global Energies Sabemos que el compromiso es mucho más, mucho más que una palabra Avanzamos a diario, crecemos, evolucionamos Así es como actuamos Nación Global Energies Desarrollamos las actividades con, con las que disfrutamos Dinamizamos la conciencia, crecemos, evolucionamos Así es como actuamos Con la inocencia todos lo sembramos Los ciudadanos de Nación Global Energies Promovemos la confianza mutua y el apoyo recíproco. Aseguramos solidaridad, crecemos, evolucionamos, así es como actuamos.